50, wey. La madre. El Goku está muertísimo. A eso otra vez le pegué al Goku, wey. Puto Goku tiene una suerte. A la madre. ¿Cómo, no, pues? Vente, vente, vente, vente, vente. vente, vente. Vamos a entrar al... al... No, nah, ahí vienen esas cuidar, vergas, wey ¿Sí? No se muere, wey Cuidado, atrás de ti también Chingar a su Excelente madre, wey. ¿Ves? Aquí sí me leen los disparos, wey, pero ¿por qué?